Esto es Chedungun, reencontrarnos con nuestra lengua nativa. ¿Cuál es el problema? El problema es claro, hemos perdido la identidad. El 85.5% de los Mapuches entre 10 y 29 años no tienen en este momento el Mapungun como lengua nativa. ¿Cómo abordamos este problema? Mediante una única forma, la educación. ¿Qué haremos? Crearemos una aplicación de aprendizaje en multiplataformas. ¿Cuál es nuestro equipo? Yo, Juan Muñoz, fundador de este equipo, estudiante de diseño digital de la UDLA. Katia Oliva, cofundadora, diseñadora gráfica profesional. Y Christopher Marín, growhacker, hacker, estudiante de diseño digital en la UDLA. También contamos con un equipo de profesores hablantes nativos del Mapuungun. ¿Cómo sustentamos el proyecto? Nosotros queremos que esta aplicación sea gratuita para el público interesado y cómo sustentaremos nuestro proyecto mediante las donaciones. ¿Le interesa a la gente este tipo de proyecto? Existen 415 personas que han visitado nuestra eh, página de lanzamiento y de esas 415 tenemos 181 conversiones. Esto quiere decir 181 personas inscritas para recibir información. Esto solo dentro de las primeras 24 horas de haber lanzado nuestro sitio. ¿Qué necesitamos? Contacto con gente que pudiese aportar en el proyecto, contacto con inversionistas de educación y viajar al sur para confirmar las colaboraciones. Por lo pronto, inscríbete en chedungun.com para mantenerte informado. Por supuesto, deja comentario en este video, pon me gusta, qué te parece y qué te gustaría quizás cambiar de chedungun. Si quisiera aportar con nuestro proyecto, escríbenos a info.chedungun.com. También comparte este video en tus redes sociales.